They say history is written by the Victor. So I don't mind playing the villain. Got a pretty girl to the throne. ¡Hey viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Instinto por Viajar. En esta ocasión nos encontramos en la zona arqueológica de Tulum, un increíble lugar considerado patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. El nombre de Tulum fue otorgado una vez fue descubierto este lugar debido a su significado de recinto o muralla. Fue utilizado por los mayas como el único puerto marítimo comercial hace más de unos 1.600 años. Este lugar está ubicado a unas dos horas al sur de Cancún, justo en toda la Riviera Maya. Viajeros, por otra parte les cuento que justo bajo el acantilado donde se encuentran las Ruinas Mayas, está Playa Paraíso, uno de los mejores lugares para realizar snorkel y esto debido a que desde ese punto del Mar Caribe Mexicano inicia la segunda barrera de coral más grande del mundo que atraviesa países como Belice, Guatemala y llega hasta Honduras. Acá les dejo las siguientes imágenes para que ustedes también se animen a venir a este increíble lugar.